nuevo parte médico de Sergio Denis, está en una etapa de meseta. El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Los detalles, en la nota. Luego de la caída que sufrió mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, la salud de Sergio Denis preocupó a todos sus fanáticos, miembros del espectáculo y familia del cantante. En un principio, estaba en un estado de extrema gravedad y luchando por su vida. Este martes, es una situación diferente, aunque igualmente preocupante. Hay disminución del edema cerebral. El paciente continúa con asistencia respiratoria. Persiste en estado crítico, con gravedad moderada y pronóstico reservado, dijo la directora del Hospital Tucumano Ángel C. Padilla donde está recuperándose el cantante, Olga Fernández. Todavía está sedado y así permanecerá hasta que el personal médico crea que es oportuno despertarlo. Además, la mujer contó que en esta etapa los pacientes suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos.